incluso pudimos dialogar con Sebastián Mercado, que es el padre de Lara, esta niña de 7 años que viene atravesando un proceso en su salud y que nuevamente su estado está requiriendo un tratamiento muy costoso y hay muchas actividades que se están haciendo en Venado Tuerto, la región, Rosario pero para enterarnos de una de ellas vamos a saludar, como decíamos, a Nandi Cerato Buenas tardes, ¿cómo estás? y gracias por la predisposición por estar del otro lado Hola Nandi Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias bueno, y comenzar a preguntarte, en primer lugar, ¿cómo es que ustedes toman esta iniciativa y este contacto con Lara para poder ayudar? Bueno, todo comenzó porque tengo una amiga que es amiga de la familia y es vecina de la, de la abuela de Lara. Y ella siempre estaba publicando estas, eh, estos eventos que se hacían por Lara, que necesitaba recaudar mucho dinero. Entonces, bueno, eh, me ofrecí para hacer un evento. Estamos viendo si hacemos una peña un bingo. Y bueno, fuimos eh, por el lado del mismo. Bien, y en este caso también preguntarte: ¿has estado interviniendo en algunas otras propuestas solidarias con anterioridad? Por lo tanto, ¿ya venís teniendo experiencia y aportando tu ayuda? Sí, nosotros hicimos el bingo de Valenbuzo hace un par de años eh, con el mismo grupo. Eh, después, bueno, también. Hicimos otro evento, una peña solidaria para eh, juntar alimentos para niños firmando la leche por un tiempo. También. Bien, y en este caso, bueno, finalmente llega la oportunidad de también nosotros sumarnos a colaborar con este bingo que ustedes están organizando. que ¿Para cuándo lo están previendo? El bingo va a ser el día 6 de mayo nosotros todavía estamos recaudando algunos premios que nos están donando algunas empresas, eh, que quiera donar uh -huh. eh, bueno, dejo mi número que es 15652924 premios y tortas eh, es en el Club Sacachispa a las 4 de la tarde que quedan en dos redes entre Brown y Janfunes. el valor eh, de la entrada es 300 pesos y incluye el cartón para la última jugada también, bueno, vamos a poner una pantalla gigante que es para que para más comodidad de, de la gente que vaya, pueda ver bien los números. También, bueno, eh, va a actuar José Galante y uh -huh. el ballet de Gustavo Herrero Bailando la Vida. Bien. ¿Cómo viene la convocatoria? El, bingo es el 6 de mayo, el Perfecto. sábado 6 de mayo. O sea, este fin de no, sino el próximo Exacto. ya sería, por lo tanto, estamos a menos de dos semanas de, de concretarse. Así que, bien marcar esto, la posibilidad de colaborar asistiendo al bingo, quizás. Pasar un súper buen momento, como así también sorprendernos al obtener alguno de estos obsequios o sumarnos también uh -huh. donando lo que esté al alcance de cada comercio, emprendedor o negocio. Sabemos la situación Total. que se atraviesa, pero quizás siempre hay algo. Por más pequeños que consideres que sea, como siempre decimos, si todos aportamos un poquito, finalmente termina siendo bien fuerte uh -huh. y grande la ayuda. Así que le preguntabas en este sí, caso, May. Quería saber cómo viene la convocatoria, Nandi, con respecto al bingo. Que, que por suerte nos están pidiendo muchas entradas, eh, gente también que, que colabora, por ejemplo esto de la pantalla gigante, bueno nos lo, lo dona sonido de iluminación Fox, que uh -huh. es mi primo, también que uh -huh. son cosas que valen mucho dinero y sin embargo hay mucha gente predispuesta a colaborar. Eh, y con remarcar a... que ella tiene que, que juntar más de 81 millones de pesos, que es muchísima cantidad, que bueno, vamos a tratar de aportar algo que sea. y que es una. Claro, perdón, no te quería interrumpir. Y con respecto a las donaciones, eh, ¿han sido muchas? ¿Te sorprendieron para los premios que se van a llevar a cabo en el, en el Bingo? Sí, estuvimos, bueno, todavía no terminamos de, de recorrer por la calle Belgrano pidiendo negocio por negocio. Uh -huh. eh, muchos sí, sí, han donado. Eh, muchos artesanos también. Mi mamá pertenece a un grupo de artesanos y lo, lo puso ahí en el grupo y ya... Muchas mujeres eh, han ganado tanto premios, artesanías como, como tortas también. Pero bueno, eh, estamos... Eh. Pidiendo el que quiera seguir donando, uh -huh. ya sea para este bingo, si llega a sobrar, vamos a hacer más cosas, pero lo vamos a utilizar de todas formas. Uh -huh. Nandy, en este caso, preguntarte si podés contarnos brevemente cuál es la situación de Lara, hasta lo que se hayan interiorizado, porque como siempre sabemos, a veces son cuestiones muy específicas desde el ámbito de la salud, pero ¿cuál es la situación en general? Sí, bueno, todo lo que ella está transitando, esta enfermedad está por las redes sociales, que es la todo por Lara por por la X 2022 y el p Víctor por Lara. Ella sufrió eh, un neuroblastoma y fue operada en el 2019. Después, bueno, tuvo una recaída ahora y por eso tiene que, para que terminen de sacarle este tumor, tiene que juntar esa cantidad de dinero. No sé bien cómo es el nombre del medicamento, pero bueno. Eh, en este momento ella está en Barcelona con su mamá y se está haciendo quimioterapias. Uh -huh. uh -huh. Bueno, y en este caso sabemos que son muchas las actividades que se van a estar dando porque también para el próximo fin de semana, o sea, pasado el bingo el 6 de mayo, habrá una fiesta retro que seguramente ya vamos a estar también informando al respecto. Pero con, en relación a este bingo, ¿cómo pueden acercarse, charlar para poder donar o quizás aportar? Te dice, a ver, ¿viene algún artista o algo y te dice, puedo ofrecer esto, puedo donar esto o aquello? ¿Se contactan con vos directamente? Sí, en eh, las redes sociales estuvimos subiendo tanto en el de Lara como en el mío, que es arroba en el cerato, en mi facebook, o, con mi número de teléfono me pueden escribir y ahí está mi número y el número de, de las chicas que, que aprovecho también a nombrar, lo que son eh, siempre los que están colaborando con, conmigo, con mi marido que está acá conmigo eh, bueno él es Mauro Rogers, Maricel Matura, que es eh, mi amiga, la que a través de ella me contacté con la familia Kayla Miatelo, Vane Falcón, Nadia Pedro y Ache Corti, que son eh, el grupo que estamos organizando este evento. Uh -huh. Bien, ¿y qué capacidad va a tener? O sea, sabemos que toda la mayor cantidad de gente que se sume ese día a ser parte del bingo, más allá de las donaciones, eh, va a ser bienvenida, pero ¿qué capacidad tienen ustedes de recepcionar gente? El salón tiene eh, capacidad para 500 personas. Uh -huh. Nosotros también contamos con ayuda de la municipalidad, que... Y probé las sillas, el sonido, los tablones también. Así que estamos agradecidos por eso. Bien. Bueno, así que sería ideal. Sería una fiesta si este, esta cantidad, 500 personas estuvieran allí presentes, como decíamos, pasando un buen momento, aprovechando a compartir en familia y además saliendo también beneficiados porque te podés llevar algunos de estos premios, pero también beneficiados porque tenés la satisfacción de poder ayudar y justamente también esta familia de Lara, como decía Sebastián Mercado hace días atrás, si bien está en la ciudad de Rosario, siempre queda esa conexión con Venado Tuerto y siempre surgen muchas posibilidades de ayudar, aún más con la situación que hoy se atraviesa y ni hablar de, de la demanda económica que esto genera también para la familia una vez más. Y sí, Así es. Así como bueno, están todos invitados y cualquier cosa, me, me escriben, repito, mi número es 15652924 o en las redes sociales. Bien. Nandy, te agradecemos enormemente por esta comunicación y fundamentalmente gracias por involucrarte desde este lugar como organizadora, si bien bien lo marcadas y las mencionadas es en conjunto con muchas otras personas ustedes enfocadas en este te bingo primeramente, otras personas armando lo que será la fiesta retro también lo que tiene que ver con la disciplina del ciclismo, así que gracias por todo esto que están haciendo y también por la predisposición para poder charlar y anticipar, recuerden que pueden buscar en Facebook, en Instagram Todos por Lara y encontrar más información el contacto personal de Nandi Cerato al teléfono o redes sociales también y la posibilidad de sumarse al Tebingo como decíamos donando lo que consideres que podés llevar y aportar para el área y por supuesto tu presencia el día del Tebingo bingo, vamos a recordar por favor día, horario, lugar y también el valor que está teniendo el cartón o cómo es la propuesta es el 6 de mayo, sábado 6 de mayo en eh, Club Zacachispa que queda en Dorrego, entre Brown y de el valor es 300 pesos incluye el cartón para la última jugada y bueno, van a actuar eh, José Galante y el ballet de Gustavo Guerrero. Bien, muchas gracias. Es a las 4 de la tarde. Perfecto. Bueno, muchas gracias. gracias Hasta, Hasta pronto. Gracias. Y así pasaba en este caso Nandi Cerato, una de las venadenses que se involucra en la organización de los diferentes y esta gran serie de eventos que se están dando para apoyar a Lari, esta niña de siete años, que como decíamos, si bien esta familia, su papá Sebastián Mercado y su mamá Tabata viven en la ciudad de Rosario, Sebastián es venadense, por lo tanto sigue esta conexión. con